todas las plataformas en PRTV Plus. Bájala ya. Sigue nuestra programación en las redes y disfruta de lo mejor de WPR. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale like.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 Buenas noches Puerto Rico, esperamos que hayan tenido un gran día y se preparen para el fin de semana. Les saluda Ángel Torres y le doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy viernes 9 de septiembre de 2022. Estamos listos para celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador Loto Cash. ...y doble revancha. Esta noche serán certificados por el auditor Lester Quiñones... ...de la firma de auditores Aquino de Córdoba, and Company... ...y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica... ...aquí con nosotros en el estudio. Mañana ya es sábado y se juega Powerball con un premio de 186 millones de dólares. Y aprovecha y juega Powerball que ahora te da la oportunidad de añadir Double Play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 los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Por esto y muchas otras razones, yo soy Lotería Demos comienzo a los sorteos de esta noche. El primero es el Pega 2. Boleto en mano, noche de muchos premios con Lotería Electrónica. Anote el primero. Para el Pega 2 es el 3. El 3. El segundo es el 1. El 1. El número ganador de Pega 2 es el 3. 1. Repito, el número ganador, el 31. Veamos los números del Pega 3. Busque su boleto. Mucha suerte si jugó Pega 3. Para el sorteo de noche comienza con el 2. El 2. El segundo es el 3. El 3. Y cerrando Pega 3 es el 1. El 1. El número ganador de Pega 3 es el 2-3-1. Repito, el número ganador, el 231. Veamos ahora... ¿Cuáles son los números ganadores esta noche en el Pega 4? Suerte a los jugadores de Pega 4. Comienza con el 5. El 5, el segundo. Es el 6. El 6, el tercero. Es el 0, el 0. Y cerrando Pega 4. Repitió el 5, el 5, el número ganador de Pega 4 es 5605. Repito, el número ganador, el 56. 0, 5. Ahora continuamos con el multiplicador, el que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante. Vamos a ver por cuánto te toca multiplicar y el número del multiplicador es el 5. El 5. Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash que esta noche cuenta con un premio de 740 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Busque su boleto, lápiz y papel. Mucha suerte, Loto Cash se lo lleva en un solo pago. Viene el primero esta noche, es el 10, el 10. El segundo es el 28, el 28. El tercero, el 32, el 32. El cuarto es el 7, el 7. El quinto en camino es el 3 el 3 y en breve conoceremos cuál es el bolo cash esta noche anótelo, es el 9 el 9, los números ganadores esta noche en Loto Cash son 10, 28 32 7, 3 y el bolo cash fue el 9, cerramos con el sorteo de doble revancha y esta noche juega un premio de 445 mil dólares, mucha suerte y adelante con el sorteo Última oportunidad para los que combinan su jugada del Loto Cash con doble revancha. ¡Mucha suerte! Llega el primero, es el 22. El 22. El segundo es el 4. El 4. El tercero es el 3. El 3. El cuarto en camino es el 23 el 23, el quinto es el 27 el 27 y conoceremos en breve cuál es el bolo cash de la doble revancha, es el 8 el 8, los números ganadores esta noche en doble revancha son 22, 4 3, 23 27 y el bolo cash fue el 8 muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de hoy, para más información visita nuestra página web